No, no, Rip. Acá alguno se me muere, si no es que se me.. Si no, se me mueren todos. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Fofato! Se quedó un PC Reg. No, me va a killar a Palkia. Me, me va a killar a Palkia. ¡Cómete, ¿A quién? A quién? Vale, a blip, a blip, a blip, a blip. Estamos chill. Aguanta, blip. Pon el pecho. Ese pecho de Hariyama. Ah, rip blip. Crítico. Onda ignia, ¿puede ser doble kill? Doble kill. <risa> ¿Qué pasa, compitruenos? Bienvenidos una vez más a Pokémon X. Y. Delete a yo, Perfecto, al que no será muerto ni uno, tío. Al que no será muerto ni uno tiene los <risa> cojones de decir eso. Es que. Bueno. Eh, se me murieron durante toda la serie. Así que. <risa> no real. Real. <risa> no me bien. Bienvenidos, chicos, a un capitulazo más de Liga Pokémon. Estamos otra vez. Eh. No sé, eh. ¿Preparados para morir o qué? No sé, ¿qué quiere decir? Sí, sí, sí, Preparados para llorar Chicos, se viene alto mando de eh, tipo fuego Vamos a sufrir, vamos a llorar y vamos, no sé Como eh, siempre. Vamos. Como ¿no? Siempre. Y ustedes van a participar del pedazo de sorteo que hay por la parte de acá abajo Simplemente dejando un comentario, un likeazo, suscribiéndonos a los tres canales Van a estar participando por los juegos que salen ya ¿En diciembre? Creo que en diciembre salen ya sale, Real. ¿no? ya O sea, dejen un comentario y ya lo tienen Sencillamente ¿Cómo se vuelve? Por acá, perfecto Sale solo, sale solo Sala ¿Así? de las llamas Vale, ¿es el cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El de la derecha Arriba a derecha, chicos Arriba a derecha Vale, voy a abrir con Articuno Yo diría que el de las llamas es el de fuego Pero... Yo lo veo bien, Nico La verdad es que no creo que haya problema. ¿Lo veis bien? ¿Que abra con Articuno? Sí Uff Uf. Uy, cómo sube Sí, sí, es importante, hemos dicho Durante la liga Pokémon, por favor, 100 me gustas Es el Exactamente. en todos los episodios Dejad un super like Nos está costando grabar, nos está costando editar Nos está costando la vida sacar esta serie adelante Y por vosotros, aquí estamos Así que, apoyad al máximo ¿Me estás mi... que con dos chorros de fuego a nuestro, no, no, no estamos muertos? La verdad que <risa> la verdad que Mi blasto hizo un poquito de calor, está pasando <risa> Está sufriendo Te lo van a evaporar, verdad, verás tú la, la verdad que sí eh, Estoy pensando en algo. ¿Cómo te llamas? Sala de las llamas de la Pokémon. Vale, muy bien. Es que, tenemos, bueno, que tenemos que pensar, por el caso, que sean dobles sí, o triples. Yo sí si es triple, sí es triple sí. pongo a ah. Landorus en el centro. Bueno, 100%. yo he metido primero a Sahariyama con sorpresa a Greninja y a Kingdra para que aproveche el agua de Greninja. Fin. Perfecto, Let's perfecto yo he entrado ya. Perfecto. A tomar por saco. Vamos a hablar el con la espena la rosa. La ¿Sí? rosa. La ¡Ah! rosa. ¿Sí? ¡Eh! 100 like casos ahora mismo, 100, ya, ya, ya, ya, todo el mundo dejando su laicaso. Like que sé que se super puede contra Mal Malva. ¡No, doble! ¡No, vale, bueno. es doble con Sol! Me estás ah, diciendo ah, que nos acaban de sacar un Residam en turno 1 uno. ¡Abrí con Titar! ¡Yo abrí con Titar! yo abrí con titar saco el Sol! ¡Le tengo que sacar el Sol! Oh, yo, bueno, yo abrí con palia. la verdad que. La verdad que. Un poquito que impongo. Vale. Sorpresa de Reshiram y danza lluvia con. de Reshiram Pues salva. ¡Fuera del sol! ¡No quiero ver el sol! Uf, ¡No difícil. quiero ver el sol! ¡Danza lluvia, salvita! ¡Danza lluvia! ¿Cómo? Me sirve. Ah, que tenía hierba blanca y la intimidación no le ha afectado. Pues muy bien. ¿Quién tiene hierba blanca? ¡Reshiram, no! ¡Ay! Sí. ¡Rayo solar me hace! ¡Qué ingenuo! Me la voy a jugar y voy a hacer terremoto cambiando a Articuno para no afectarme. Vamos allá. Vale, es el momento nooo no no no no no, no. fufato se quedo un PC Regiram nooo me voy a killiar a Palkia me voy a killiar a Palkia Vamos. me voy a t- me un cometa, cometa Draco levitas lo he visto lo he visto Palkia no no puedo ver tu Oddy vive con una flor en el culo en esta serie bro no no no eh... no, no no lo del clima no es clave eh poder cambiar el blip, clima blip blip con el pecho blip ¿A quién? ¿A quién? Vale, a Blip, a Blip, a Blip, estamos chill. Aguanta Blip, pon el pecho, ese pecho de Hariyama Tiene rico. tiene Ho ¡Crítico! ¡Me cago en tu! Jo, Tiene un Ho, no me la contes Tiene un Ho al 84 ¿Te han hecho crítico? ¿Te han hecho crítico, Javix? ¿A quién? Ojo, qué dolor, eh No, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que hago? Crítico, tío, es que me cago en el. tengo poder pasado! ¡Uh! Interesante me acaban de un restaurar combatir. todo. Ya un de todo. hundir el combate literalmente, tío. Crítico, en serio. Crítico. Macho, no me jodas, hombre. Avalancha. El, el Chandler tiene protección. Lo digo como, como dato que es bastante interesante. ¿Sí? Como, como anécdota. Como anécdota. Me da suda no, el oh, no me lo puedo crear. No, no, el, el enfado es aleatorio. Vaya roca de Jo. Eh, vaya roca de Jo. Tiene vaya ¿no? roca, no me lo... Eh, les, digo, les, les digo algo que puede ser muy circunstancial para el combate. Oh, Nintels oh, oh, oh, oh, oh. <risa> retrocedió. Qué, qué, ¿Qué rata que es? Qué rata no, que no, es. no, no. mejor que eso. Ha miseado el fuego sagrado y ha retrocedido ah, el Chandelur. Ah, perfecto. Hitron ¿Tiene globo? Esto es más globo Espectacular. Bueno, les digo, le hice esfera ural a Nintels y fue poco eficaz. Perfecto. Esfera oral a Nightingale. efectivamente. O sea que es tipo hada. Exactamente. Es tipo. A, o tipo psíquico, no sé, no sé. Mm, ya, es verdad, puede ser los dos. Restaurar todo. ¡Qué perro! ¿Lo mato? No mato a nadie, no mato a nadie. Bola, no, sombra, falla a mí, no, no falla no, una no, avalancha. No falla una avalancha. Soy chaleco, Como piga, foco resplandor, no. Titar, titar, titar, titar, titar. Ay, cómo aguanta Titar, con el pechito, con el pechito Me tuve que haber puesto a Mega Titar acá, soy retrasadísimo ¿Dios? Tengo que matar Doble kill, doble kill Y Nico tiene telepatía, ay Nico, te amo La mejor <risa> habilidad del mundo, la mejor habilidad del mundo la de parquea Ni tan mal, eh A Havix lo noto ¡Otro sufrimos. crítico, tío! ¡Otro crítico, de verdad! Es que no lo entiendo, macho esta... No lo puedo llegar a comprender, en serio No lo puedo llegar a comprender, otro puto crítico En serio Ay, Nico, Admit, ay, se admiten apuestas se crítico, tronco. No, no, no, no, no, no puede no, ser. no no, no, me paran de hacer críticos eh... Es inaguantable esto, te lo juro O sea, no puede ser que todo lo que me hacen sea un crítico Y no le mato Tomar por culo No sé qué hacer, no sé qué hacer Ah. No, no, RIP Acá alguno se me muere, si no es que se me... se me mueren Todos Shit Estoy pensando, pero no se me ocurre qué hacer A mí me utilizan un restaurar todo Puedo utilizar un todo, lo tiro encima de Nico ¿Cómo van ustedes? Yo bien, me quedan solo dos, Charizard y Hitran ¿Charizard es mega? ¿Ya, ya te digo cuál sí, mega sí. es Es mega ahí, es mega ahí ¿Es que... mega ahí? Sí, sí, sí ¡Sí, Charizard ahí! Charizard ahí, Charizard Es que tiene que ser el de Sol, ¿sabes? Sí, la verdad que... Ah, me, va, me voy a comer un fuego sagrado sequía Me voy a comer un fuego sagrado de... Jo. Pulso Dragón, Ripalkia. Ripalkia. No, no sé qué hacer, tío. necesito ponerle escaldar a mi Milotic, no surf Pájaro osado, Repalkia. Perfecto. Es que este no tiene sentido Este tampoco, bueno Ah, ah no, pensé que era vida cera nah. el juego Voy ah, a hacer esto Y terremoto, tengo que pegarle al Hitran Me sabe mal Pero ese Hitran tiene que morir ¿Tendrá vaya tierra el Hitran? Yo digo que sí. No, no, no, no, no. no. De, diría que no. Porque. Mmm, yo lo maté de un terremoto. Diría que no. Ah, vale. No vale, sé vale, qué entonces... tiene. Creo que tiene vida esfera o algo así. Vale, vale, vale, vale. vale En efecto. En efecto. Adiós, Kitran. ¡Pum! Explicado. A ver qué hace el Charizard. De... Creo que me pasa el combate con una baja que me va a una palquia. Es que no tengo ganas de jugar ya, tío. Onda Ignia, ¿Puede ser doble kill? Doble kill. <risa> de loco se lo da a Ineas y salir con un sol. Viendo no lo falla No tengo ganas de jugar ya. ¿eh? ¡Me pasé el combate! Me pasé el combate a tu casa, juego. Está Me complicado combate... esto, ¿eh? Me pasé el combate con una baja. Joya de luz El juego eh, tiene que se vaya... y respiro. Que se vaya el sol, tío, que se vaya el sol, por favor Uff, el Onda me pega de loco, ¿no? Sí, sí, pega demasiado, tío De un Charizardi, imagínate Ah, joya de luz, soy más rápido, ah, venga, ah, explícate no, no, no. he, vale, he hecho todo el combate con lluvia, tío Y me ha metido dos críticos que me han matado a dos Pokémon Uy, uy ese lanza Lluvia, juguetón, ¿eh? Uff, pero que lanza la Lluvia es mía, tío Pero me ha, hecho dos, me ha hecho dos críticos a dos Pokémon Y me ha hundido es que me pasaba el, la co el combate sin bajas, pero me ha hecho un, un crítico de cometa draco en turno 1 a Hariyama. ¡Oh, qué horror! <risa> eh, es que estoy <risa> <hasta> <risa> <la> polla, <risa> <te> lo juro <risa> ¿Cuántos te han matado? A tres, otra vez, Uf. tío. ¿Vos seco cuántos te mataron? Dos. Uf, recorto, recorto una muerte. Recortas otra, ¿eh? O es remontada sí, sí. Ueddy remontada estoy, Y todavía quedan dos saltomandos. O sea... Dos saltomandos no, y campeona Cuidado Dos saltomandos y campeona Claro, claro Ah... ah Cuidado que puede haber remontada Puede pasar literalmente de todo Me mataron a Palkia encima Ah, pero lo hizo muy bien El... Mi titar se la sacó con avalancha Se la sacó Era avalancha, sí, a todo, sí, el sí. Era avalancha a todo el mundo Era avalancha todo el mundo Sí, sí, sí Yo también con la avalancha de Andorus Lo que pasa es que... Me ha matado al final porque era imposible. Tenía que decidir entre Hitran o Charizard. Era difícil. Sí, la verdad que. Lo que pega el Charizard está de locos. Increíble, increíble. Pero bueno, un alto mando menos. ¿Cuál hacemos el siguiente? No lo sé. ¿Dragón? Me van a meter otros cuatro críticos. ¿Dragón o a cero? Está tilteadísimo, Hykes. eh. Tío, tenía el combate perfecto. O sea, tenía el combate perfecto. Me han hecho un crítico en turno uno. Qué horror, la verdad que te compadezco Porque el Mr. Crítico era yo Y de repente desapareció y se fue Javix. <risa> la verdad que y, y casualmente a mí me están faltando pocos ahora O sea, tengo miedo, tengo miedo de lo que vaya a pasar En futuros episodios <risa> Vale compañeros, pues hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado muchísimo eh, Parece que hay Oedi remontada, estamos todos flipando Quedan dos mandos Y la campeona, cuidado que poco se habla Y, y nada Pues eh, quería decir algo eh, no. Estoy pensando no. que nos quede el acero. Y el dragón. El dragón. Nos va a explicar todo el dragón. Nos va a explicar todo. Yo he metido a Florge solo para este combate. O sea, lo necesito. Sí. 100%. Literal, yo para el dragón no tengo ni una taqueada. Así que así voy. Perfecto. Perfecto. Para el dragón tengo dragón. Literalmente. Cuidado, eh. Pues hasta aquí, compañeros. Nos vemos en el próximo episodio de Pokémon X y Z. Y dejad un like, apoyad a muerte, a ver si llegamos a 100 en todos los episodios de la Liga Pokémon. Os queremos. Exactamente, se puede. Chao, chao. Chao, chao.